Cristian es un paciente psiquiátrico, sufrió un golpe en la cabeza, se desorienta y se pierde, vive en una casa donde nadie lo visita, está prácticamente sentado en una silla a las 24 horas. Tiene problemas con sus vecinos porque no quieren que toque la guitarra y que cante. Tengo una enfermedad, un trastorno neuronal, se llama fascia, y hace más de un año que estoy solo acá en mi casa, a merced de, no sé cómo se dice, a merced de cualquier cosa. Eh, no estoy teniendo asistencia médica, ni estoy teniendo obra social, ni pensión alguna. Y por otro lado, el encierro que vivo llevó a los vecinos a hacer todo un tema de manipulación con mi persona. Y ayer, bueno, irrumpieron en mi casa, se me metió mi vecino a la fuerza y trató de golpearme. Eh, esto ya viene de hace rato, donde todos los vecinos, porque soy el incomprendido, eh, me, me acusan de loco esas cosas, y yo lo único que soy es un paciente de afasia que está en esta casa tratando de curarse. ¿Vos los molestás a ellos? Yo toco la guitarra y canto, y ellos dicen que, bueno, que, que canto mal y que por eso la vecina anoche me gritó que me iba a, a dar con un fierro en la cabeza. ¿A sí. qué hora era? A, allá noche a las 12 de la noche, sería más o menos ahora. La El gobierno los quiere destruir. Si un salario salarios los hacen vivir. Siendo que ellos fueron a luchar por una casa injusta que no le correspondía. Ellos murieron y sus familiares no los entendieron. Basta, el pueblo dice, basta. Todos me prometieron que si yo vuelvo a tocar la guitarra me van a golpear. Eso. Anoche. ¿Lo vuelves a esas horas, a las horas del sueño, muy fuerte? Eh, yo canto fuerte, pero a las horas de sueño canto bajito. O sea, yo sé que la gente está durmiendo, pero se ve que mi voz les molesta. O sea, aunque uno lo haga bajito, uh -huh. resuena y llega. Toda mi familia se fue espantada de que yo cambié de personalidad por un, una lesión en el cerebro que me dieron un martillazo. Esa situación. Lo lleva a pensar como que si yo fuera mala persona, como que mi mamá se tuvo que ir y pobrecita mi mamá, pero en realidad el que está pasando acá la, la tragedia soy yo. Mi familia está acomodada, cada uno en su casa, y todos están bien. Soy yo el único que está abandonado, que no recibe ayuda ni pensión. Pido plata por internet y nada, y hago unos videos en el YouTube y con eso cobro lo que puedo. Vivo sentado las 24 horas en una silla para no perderme. Eso. Hace más de un año. Hace muchos años que vivo sentado en una silla. Pero hace más de un año que estoy solo sentado en una silla. En el laboratorio están creando Nuevos metales más duros y livianos Chocando partículas y fusionando Las crear armas de guerra y estar al mando Los extraterrestres nos están mirando No lo pueden creer lo que está pasando Físicos cuánticos están... Destruir al mundo solo en un año Por eso lo examino, si yo con mi lupa el espíritu me guía En esta canción ninguno de nosotros quiere destrucción, ponete el onda, ponete onda de ondas escalares, con un ZBS, un flyback, un banco de capacitores que están en la chispa, dos capacitores que rompen este volumen y una bobina para repararlo. Tenemos además conectado a esta bobina, a los dos extremos, estos dos extremos va uno, que es el negativo, digamos el que tiene la puesta a tierra, va a ir conectado abajo de la Odin. Y el otro, que es el radiante, el otro extremo, va a ir conectado acá. Yo lo encontré acá, una sintonía, digamos, la más fuerte. Fui viendo de abajo para arriba cuál era el punto más fuerte en la salida. Lo que observé fue que el papel se ha ido saliendo. ¿Ven? Es la sal este es un tiene agua con sal y esto bueno se ha generado ven que se quiebra es, es son cristales de sal que se van formando producto del efluvio que les voy a mostrar ahora bueno acá tenemos el equipo prendido la chispa Ay. Como podemos ver, es una buena chispa fría. Tenemos el electrodo radiante. Y tenemos la salida del espluvio. Como pueden ver, de ese lado, ahí, está el cristal de sal. Vamos a apagar la luz para ver cómo se ve. Vamos a apoyarle una lámpara para ver cómo se ve. Podemos observar la energía fría de color blanco. Bobina Odin. Sintonizada en su mejor sintonía. Si yo le muevo esto de acá, lo saco y lo llevo, por ejemplo, acá arriba, observamos que ya no hace tanto ruido y que dejaron de estar los efluvios. Digamos, ahora hay unos, pero son más pequeños. A ver con algo. La energía está, pero no está tan potente como si yo le moviera esto. A ver, vamos a moverlo para abajo. Ahí está. Vamos a ir moviéndolo para abajo. Vamos a ir haciendo así y vamos a ir viendo los esluvios cómo suben. Ahí subieron. Sigo bajando y los esluvios bajan. Ahí conseguí otra sintonía. Ahí. Bien, ahí tenemos otra sintonía. O sea que tenemos varias sintonías fuertes dentro del de mismo bobinado. Muy bien. Equipo de ondas escalares. Le pusimos este vasito para no escuchar tanto el ruido. Vamos a intentar sacarlo. Mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido. Bien. Tres capacitores, 3, 6, 9, 12, puestos en paralelo con la chispa. Luego, dos capacitores rompen el volumen y se repara en la bobina. Los dos electrodos están aquí, negativo y positivo. Equipo de Ondas Escalares de Fundación Amenofis, tecnología Tesla, Darsonball Odin, 2019. 12 voltios, 5 amperes, la fuente que estamos usando para alimentar el ZBS.